Nos toca día de campo, estamos aquí en Manabao haciendo algunas comidas especiales, disfrutando de nuestra estadía aquí en el campo. tenemos un kiosco en la orilla del río Yaque que les voy a mostrar ahora mismo seguro se escucha aquí en el micrófono el sonido del río bastante alto hoy el río está un poco achocolatado mírenlo porque ha estado lloviendo mucho ...aquí en Manabao... Estamos documentando un poco de la vida en el campo y ahora vamos a ver cómo se cocina aquí para un grupo de personas. ¿Y dónde están cocinando? Vamos a ver. Ya el moro está tapado. Café y mañana vamos a tomar café de este. En el vídeo le vamos a enseñar madurito y se puede comer tan rápido así. Arreglarlo y comerse así. Bueno, no lleva un proceso, hay, realidad, que, hay, hay que, que secarlo. Eh, pero qué bonito está, está lindo el café. Si sí. sí, está bonito, ¿eh? y le voy a sacar uno de ¿eh? aquí. Entonces, es, ¿qué? Es, es, esa es la fruta. Ya, entonces, que tú vas a hacer esto. Esto primero hay que lavarlo después ponerlo a secar, luego lo se, se tuesta. ¿Vas a y después de tostarlo, entonces se pila Pero y ahí ya está. ¿Tostándolo en una pala? En una pala, tostándolo así, con, moviéndolo con un palo, muy artesanal, muy bonito. Y luego entonces ya está listo para machacarlo, majarlo, ¿no? Ahí, ¿Ese, bueno? Ese café es bueno, así verdad, doña. Sí. Y luego ya está listo para tomar después que, después que tú lo sacas de aquí de la mata, más ¿cuánto menos, tiempo necesitas para que esté listo para tomárselo colado? Más o menos una semana. Seis, ¿Cómo? siete días más o menos. Porque hay que darle por lo menos dos o tres soles bien fuertes. Primero se seca en el sol. Se seca en el sol. Después se tuesta. Después se tuesta. Después que está bien seco, se tuesta. Y, qué pasa si y luego se machaca no Y ahí está bueno ya para listo para tomar. Un, sí, un buen café artesanal. ¿Eh? ¿Tú, ¿Tú sabías cómo se, cómo se prepara el café para tomar? Sí, pero no, no había habido las frutas así. ¿Tú nunca habías visto una mata de café? No. ¿Nunca en tu vida? No. O sea, tú, tú has tomado café, sí. pero nunca sabías cómo era. Se no sabía cómo era la semilla. Pero mira, no mira detrás de ti aquí, mira. Ajá. Mira. Mira, míralo, míralo ahí. Café. Café Café dominicano. Marita, son más, son bueno. como que más, tan... Y nosotros podíamos eh, recolectar entre los niños, así sí. en el día recolectábamos 10, 15 eh, como anegas, le dicen, creo, sí, fanegas, algo fanegas, sí algo así le dice que son como más o menos como quintales. Sí. sí los recogíamos en el campo y todos los días, cuando era tiempo, no recuerdo en, en el campo en ese tiempo, lo vendían. Lo recogían para venderlo. Para venderlo. Nosotros, eh, por ejemplo, en mi abuelo lo, lo agarrábamos, en, lo agarramos la fruta en la mata y después dentro de la misma finca había lo que le llamaban una depulpadora. Sí, que era como para quitarle las cáscaras a una máquina, sí. a mano, lo depulpábamos. Y ya después de depulparlo, lo llevábamos al río, lo lavábamos. más no, que no las semillas? ¿sí? sí, lo lavábamos, lo secábamos y entonces procedíamos. ¿Y cómo hacían para que fin no se le fuera por el río? No, porque después de depulparlo, entonces lo metíamos en saco, lo amarrábamos y era el saco que metíamos al río. Okay. Era el saco. Un, entonces ahí lo movían, un, movían. un saco como de, de, de, de, de macario, sí se llama, creo. Sí. Sí, un saco de macario. Ahí lo, lo lavábamos en el río y ya lo tirábamos en la guagua y iba botando el agua y después lo secábamos como en una calzada, así. Es un proceso muy parecido al del cacao. Muy parecido. Porque sí. yo llegué a, a recoger cacao en los lo campos. Un, lo un único que el rique. cacao no se depulpa, porque el cacao se pica, el cacao o sea, no Sí, ya los granos salen, salen listos de la mazorca. Exacto. Porque son cosas más, mucho más grandes. Sí, son una semilla más, y, y más una, grande. Y una mazorca de cacao tiene a veces cientos de granos. Cientos de granos puede ser Y una el café son dos granitos solamente. El café son dos granos solamente. Sí. Sí. Sí, pero es atractivo eh, recolectar café. Bueno, pues vamos a recolectar café más tarde entonces. ¿Recolectaremos entonces? Sí, sí.